porque después de tratar de lograr la corresponsabilidad de la comunidad internacional para que nos compensen por dejar las reservas de petróleo más grandes del país en el subsuelo y evitar emisiones de CO2 después de seis años de intentar aquello ante la falta de respuesta hemos tenido que decidir para luchar contra la pobreza explotar con todas las técnicas ese petróleo en un parque que tiene más de un millón de hectáreas que se va afectar a afectar unas 200, 300 hectáreas y donde habitan pueblos no contactados. Con mucho orgullo les puedo decir que Ecuador es el país de todo el mundo que más cuidado tiene en estas cosas. De hecho, Argentina no tiene pueblos no contactados, somos países contados con los dedos de la mano, los que tenemos pueblos no contactados, protegidos por nuestra constitución, protegidos por protocolos emitidos por nuestro gobierno en el 2007, protegidos por la única zona intangible del mundo. Hay otras zonas intangibles, pero que protegen recursos, ecosistemas, etc. Es la única zona intangible del mundo que protege pueblos en herramienta voluntaria, de cerca de 700.000 hectáreas. Un inmenso sacrificio para proteger a estos pueblos no contactados. Pero como cerca de ahí decidimos sacar el petróleo para el beneficio de nuestro pueblo, ya somos ignocidas.